Hace tiempo solitario, él vagaba sin un rumbo Y había perdido todo, para él no había mundo valiera la pena vivirla pues realmente yo no dudo quería acabar con su vida y dejar a mamá con el luto tocaba volver a la escuela donde solo había insultos los golpes que él recibía por nunca entregar lo que era suyo robaban siempre la lonchera no debía pasarse de astuto lo hacían, golpeaban su rostro pues nunca se quedaba mudo intentaba defenderse cada vez que lo golpeaban pero nada funcionaba eran varios agresores cada vez más se sumaban con los puños y patadas que le daban en la cara y peor los profesores que nunca hacían nada ignoraban las putadas con los puños en la cara que le daban a que hobby, pero ella se cansaba en su mente, ya pensaba en planear una venganza y parar que yo fue el pez. pedía por favor que pararan por las buenas, pero eso nunca pasó Después ellos aparecieron. Acaba ya con esto, no sabemos qué esperas. Vires en un castigo por todo lo que te hicieron. Yo sé que la vida puede ser muy cruel. Pero yo sé que no puedo, no puedo. Siga, Yo quiero ser más fuerte. No sé lo que sucede, planeaba una venganza pero nunca con ustedes, no sé dónde salieron porque hablan por mi mente, mi venganza deseada no era buscar muerte, no era buscar muerte pero sí hacerles daño, qué tal si los lastimas y nosotros los matamos, tú no harás nada tomaremos el control y cuando te despiertes verás que se acabó, sufriendo con maltrato simple estos años por idiotas que no piensan y que solo hacen daño Recuerden el infierno, estaremos esperando A esos putos bravos con este volviendo cada yendo Que causaron en tus ojos y en tu rostro moretones Con heridas provocada por sus propias putas manos con la sangre de tu cara serán sangre de su cuello Solo estirando en la mano y sellaremos el contrato Solo les doy la mano y eso será todo Me prometen acabar con todo este enrollo Ni mi madre ni mi padre me brindaron ese apoyo Y si ustedes me lo ofrecen, tal vez acepte todo Solo quiero que se acabe y que paguen todo el daño lo que deseas cuando aceptes el contrato Si desean mi alma muerta Adelante no me sirve Y así todo comenzó Imaginarán lo que prosigue Yo sé que La vida puede ser Yo quiero ser más fuerte, ya me da igual morir No quise llegar a esto, pero no me dejaron elección Lo siento, pero debo hacerlo